Y tenemos con nosotros en nuestro estudio, pues, a nuestro invitado del día de hoy, el arquitecto Vladi Viloria. Y con él vamos a conversar, pues, lo que está aconteciendo, como dijimos antes de la pausa, en su partido, en la partidocracia y a nivel nacional. Muchas gracias, arquitecto. Gracias por aceptar tu invitación y buenos venir en el días, día de hoy. Buenos días, Hugo. Buenos días una vez más. Y buenos días al pueblo vegano. Agradecido altamente de ti y de la dirección de este canal, el señor Michel Guasari y toda la dirección por invitarnos una vez más a compartir con el pueblo de La Vega muchísimas situaciones que se dan con nuestro quehacer en la parte política y nuestro quehacer en la parte municipal. Muchas gracias. Bien. Arquitecto, este fin de semana pues vimos cómo el Partido Reformista Social Cristiano, que muchos pensábamos que iba a capitalizar la <coughs> situación que hay con precisamente con el PLD y el PRM, vimos cómo convocaron dos reuniones por separados o dos asambleas, Muchos dicen que uno fue una reunión y la otra fue una asamblea. Háblenos un poco sobre eso y cómo esto afecta el futuro inmediato del partido. Sí, mira, Hugo, eh, como tú bien dices, el fin de semana pasado, eh, la sombra del divisionismo en el Partido Reformista eh, vuelve a asomar, ¿no? Eh, por un lado, tenemos una reunión que se dio en el Partido Reformista, en el local del Partido Reformista, dirigida por la dirección formal, digamos, por la dirección eh, reconocida por la Junta Central Electoral y por el país del partido que está eh, di, eh, encabezada por el ingeniero Quique Antún y el ingeniero Ramón Rogelio Henao como presidente y secretario general. ¿La parte institucional del la partido? La parte, correctamente, la parte institucional que fue instada por la otra parte que está dirigida por el, el licenciado Víctor Ito, Ito, Ito Bisonoasa y por el doctor José Jacín fue, instaron mediante algo de acto de alguacil al ingeniero Kike Antun a hacer una reunión de los órganos del partido entiéndase la comisión ejecutiva y la comisión política, muchos creen que esa es una posición del ingeniero, del licenciado Ito Bisonó, pensando que el ingeniero Kike Antun no lo iba a hacer y el ingeniero Kike Antun los complació convocó a una reunión no una asamblea, a una reunión de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión Política del Partido Reformista, que somos 600 y tantos miembros a nivel nacional. Entonces nosotros fuimos allá eh, con una agenda preestablecida que incluía informes, eh, informes económicos por parte de, de la Secretaría de Finanzas del partido, entre otros temas que incluyen eh, la manera y el cronograma de trabajo que va a asumir el partido reformista desde aquí hasta enero del 2018 cuando habremos de abocarnos como partido a escoger nuevas autoridades, eso sucedió en la parte institucional del otro lado extrañamente nosotros vemos que esa parte, la parte disidente como yo les digo nos insta a través de acto de alguacil a que hagamos la reunión pero se van a un hotel de la capital y se reúnen con una eh, entre comillas, Comisión Ejecutiva que bien pudiera ser parte de la Comisión Ejecutiva, pero que como nosotros logramos quórum del otro lado, nosotros dudamos que ellos hayan conseguido el quórum. Además, debo decir que el, la dirección del partido tiene constancia tiene constancia formal por escrito de que en el salón que se reunieron no había capacidad para más de 200 personas. Y yo tengo registros tengo registro de personas que asistieron que son simples miembros del partido y no son miembros de los organismos que estaban convocados, o sea, de la Comisión Ejecutiva, de la Comisión Política, por lo que dudamos que esa parte del partido haya logrado quórum. Lo que sí nos llama la atención es que habiendo instado a hacer la reunión en el partido, no asistieran. Si es cierto que ellos tienen la mayoría, hubiese sido una oportunidad de lujo, una oportunidad de lujo, ¿no?, para ir allí y plantear sus, sus temas disidentes con la parte institucional y ganarle en una votación democrática libérrima. Pero no fue así. Los temas que se trataron allí, luego del quórum establecido, que debo decir, y lo pongo entre paréntesis, fue supervisada esa reunión por las autoridades de la Junta Central Electoral. Y se hizo registro con padrón fotográfico firmado por cada uno de los miembros de esos organismos del partido. Es decir, que el quórum está, eh, está físicamente establecido y depositado en la Junta Central Electoral. El listado que se usó es un listado suministrado por el partido, avalado por la Junta Central Electoral. O sea, que estamos haciendo desde el punto de vista institucional las cosas correctamente. Lamentablemente, y como yo siempre he dicho, el pleito se fueron a echarlo a otro sitio en vez de venir a echarlo al partido, que es donde nosotros debemos juntarnos todos los reformistas, a conversar y ponernos de acuerdo. Y como tú bien decías, Hugo, aprovechar una oportunidad de oro que nos está dando el pueblo dominicano, porque con la situación que se está dando en los demás partidos, con los escándalos de corrupción que involucra a altos dirigentes de, de los demás partidos mayoritarios, pues nos están dejando la cancha abierta. Y nuestra dirigencia nacional no está sabiendo aprovechar esa gran oportunidad que, dicho sea de paso, son muy escasas y nosotros no le estamos capitalizando. Bien, bueno, muy lamentable. Eh, arquitecto, ¿qué es lo que plantea la parte que lidera el, el, el diputado Hito Bisonó? Porque yo escuché recientemente al senador Cito Jacín, donde él planteaba de que Quique va a terminar su periodo como presidente del partido. ¿Qué es lo que ellos plantean? ¿De que se abocan unas nuevas elecciones? De que se cambie la directiva. ¿Ellos quieren darle un golpe de Estado aquí? Que, ¿Qué es lo que ellos buscan mira, detrás de todo esto? Mira, ellos tienen la legítima aspiración de dirigir el partido. Cuando digo legítima es porque son dirigentes de larga data, con una historia reformista, tienen las calidades, las cualidades para dirigir el partido. Lo que no están, a mi manera de ver, haciendo bien, es el método que están usando. Como tú bien dices, hace un año, inmediatamente salimos de las elecciones, que dicho sea de paso, el Partido Reformista creció. O sea, nosotros quedamos muy bien. A pesar de una fuerte división, se nos fue una gran parte del partido se quedó en el PLD y apoyó al PLD. Nosotros en una alianza con el PRM crecimos exponencialmente. Te puedo mencionar el caso de La Vega. En la parte municipal, en las elecciones anteriores, nosotros como Partido Reformista sacamos 4000 votos. Y ahora nosotros llegamos a 17 mil y pico de votos. Si eso no es crecimiento, bueno, que me digan que es crecimiento. Y en la parte de la congresional, bueno, pues todo el mundo conoce la historia. Un candidato que hizo un gran trabajo y nosotros quedamos muy bien eh, como partido, ¿no? Como con los votos, perdón, del Partido Reformista. Volviendo a la pregunta, yo entiendo que el ingeniero, que el doctor eh, Josecito Jacín y el licenciado Hito Bisonó no han usado el método correcto. Ellos alegan que lo que se ha producido... En el partido ha sido a raíz de, de, de asambleas que no fueron legales. Pero esas asambleas que ellos aluden a que no fueron legales fueron las que lo cogieron a ellos como candidatos. Que uno es senador y el otro repite como diputado. Entonces usted no puede ser, tener una ilegalidad para lo que le conviene y otra ilegalidad para lo que no le conviene. Entonces yo entiendo que. Ellos deberían seguir trabajando a lo interno del partido, consiguiendo el apoyo de los reformistas a nivel nacional. Y en la fecha que corresponde, que es enero del 2018, que ya creo que hay eh, fecha cierta, nosotros fijamos la reunión pasada, fecha cierta para esa gran asamblea de delegados, que es el método que se escogió como, como mecanismo para escoger las nuevas autoridades que van a dirigir a partir ¿Enero? de ahí. ¿Enero? ¿Enero? 28 de enero del 2018. ¿Serán básicamente la asamblea para elegir la nueva dirección. Las nuevas autoridades. Una asamblea de los 1.600 y tantos delegados que tenemos a nivel nacional que tienen derecho al voto. Ellos deberían fajarse a trabajar, convencer con su propuesta a los reformistas e ir a una elección y ganar. ¿Ellos están convocados para esa asamblea? Mira, la convocatoria que se hizo para la reunión pasada, para la reunión tanto del DP que fue el viernes como la reunión de la Comisión Ejecutiva, la Comisión Política, que fue el domingo. El DP, el Directorio Presidencial. Directorio Presidencial, que es el máximo organismo dirigencial del Partido Reformista. ¿Cuántos miembros tiene el DP? Bueno, eh, eh, la nómina del DP son 60 y 61, creo. 61. ¿Y el, el directorio del domingo, como la Comisión Ejecutiva? La Comisión Ejecutiva son 201 y 467, creo, son o 466 son la, la Comisión Ejecutiva 466 y la Comisión Política 201. ¿Y qué fue lo que ellos convocaron? ¿La Comisión Ejecutiva? Sí, pero la Comisión Ejecutiva abarca la política. O sea, aunque la política es de, de, de, de mayor nivel, eh, cuando se convoca va, acuden ambas juntas. Entonces, el, el domingo y el viernes se hizo, esa convocatoria se hizo a través de un medio de, de escrito, un medio escrito de circulación nacional, con el tiempo adecuado para que todo el mundo conozca la convocatoria. Por cuanto y en tanto, todos los reformistas, todos los reformistas eh, estaban convocados y podían ir. ¿Ustedes invitaron a la Junta para que avalara? Sí, eh, de hecho, la Junta fue que supervisó todo el proceso. Desde la llegada de los delegados, de los, de la, de los comisionados, hasta el final, eh, las votaciones, los temas y el cierre de la reunión. Todo fue supervisado por la Junta y los medios de comunicación lo recogieron. Eso lo recogieron. Arquitecto, aparentemente, por la situación interna de todos los partidos, va a venir una inercia institucional en los trabajos políticos a nivel provincial. Por ejemplo, el pld tiene demasiado en sus manos, el PRM tiene dos candidaturas abiertas, y el Partido Reformista tiene esta situación, ¿qué la dirigencia provincial del Partido Reformista tiene planificado para crecer? Porque hay una oportunidad de crecimiento, pero si no se organizan, si no hacen nada, no van a poder crecer. ¿Qué es lo que están planteando ustedes a nivel provincial para que el partido se fortalezca y mantenga ese crecimiento de las elecciones pasadas? Mira, déjame decirte que a pesar... De la situación que nosotros estamos viviendo, la dirección actual ha tenido el olfato, como políticos agudos y, y aviesos y con mucha experiencia en estas LIDES, ha tenido el atinado sentido de rehabilitar o de habilitar locales en las diferentes demarcaciones nacionales. Comenzó por el este, porque las condiciones estaban dadas por allí, pero seguirá en un programa de, habilita de habilitación y de rehabilitación de locales eh, del Partido Reformista. Pero, ¿por qué tú dirás local? Locales son espacios, no es gente. Bueno, la idea es que a partir de esos locales, el Partido Reformista se va a, a concentrar en captar jóvenes a través de la formación política de esos jóvenes. Nosotros, y todo el mundo lo sabe, nosotros como país, para el 2020 vamos a tener más del 50% de la población votante que estarán en el umbral de la juventud, o sea, de 34 años hacia, de 35 años hacia abajo, 34 años o menos. En ese sentido, nosotros tenemos que impactar a esa población, que, como tú bien decías antes de iniciar el programa, viven en un país y en sociedades que son muy políticas y que no se han apartado. Nosotros vimos el fenómeno del ingeniero Kelvin Cruz, que pudiésemos decir que su punta de lanza fue la juventud y lo catapultó hasta niveles nunca vistos de popularidad, alcanzando cifras récord en las pasadas elecciones. Nosotros vamos a trabajar mano a mano con la juventud. Tenemos un discurso que pudiese identificarse bastante con ellos, de educación, de oportunidad, de crecimiento ideológico, de crecimiento formativo en la parte política, y no solo en la parte política, también en la parte profesional, porque cuando tú enseñas oratoria y argumentación a un joven, no solamente lo estás formando para que haga política, lo estás formando para la vida. Recuerda que vender una idea es tan importante como tener la idea. Entonces, nosotros entendemos que por ahí lo vamos a impactar. Con todo esto te quiero decir que a pesar de todos los problemas que nosotros tenemos como partido, no nos estamos olvidando de la parte del crecimiento. Y nuestra principal eh, fuente de crecimiento va a ser, a través de la juventud, impactándolo de esa manera. También hay otra, otra, digamos que otro enfoque, digamos que otra embestida hacia la sociedad para captar adeptos y es hacia la mujer. La mujer dominicana necesita que sea capacitada para que sea autoempleada. Y nosotros vamos a luchar desde el partido por el curso de formación para que la mujer dominicana pueda aprender un oficio que pueda manejarlo muchas veces desde su casa e impactar de manera económica a la familia. Entonces, en ese digamos que en esos dos ambientes nos estaremos moviendo eh, para nosotros mantener el crecimiento que tuvimos y, y, y, e inclusive incrementarlo. Bueno, arquitecto, le puedo decir que eso se escucha muy bonito. Si sí. eso se puede capitalizar, yo creo que tiene una gran oportunidad el Partido Reformista. Vámonos a una breve pausa sí, no. y cuando retornemos, pues vamos a seguir conversando con usted sobre qué está haciendo, pues, nuestro consejo de regidores la alcaldía, a ver qué podemos esperar. Pues no se vaya y manténgase en sintonía. Estamos de vuelta. Muchas gracias por mantenerse en sintonía. Y, arquitecto, le preguntábamos antes de irnos a la pausa de qué está haciendo pues, nuestra sala capitular para la ciudad. Yo, que me he codeado, con la ciudadanía en los últimos días, de ahí a ahí, como decía Peña Gómez, de grajo a grajo, he podido identificar de que la gente se está quejando mucho de las calles y se está quejando del agua a propósito de que vimos ahí un anuncio de Cora Vega y de la seguridad ciudadana. ¿Qué está planificando nuestra alcaldía en esos tres ejes fundamentales? Seguridad ciudadana, las calles y el agua potable. Bien. Mira, tú sabes que en el tema del agua potable yo no, no puedo eh, traerte ninguna información porque desde la alcaldía es un poquito difícil manejar el tema ya que nosotros tenemos una corporación de acueducto alcantarillado que es la que lo maneja. Que te puedo decir que eh, esa Cora Vega intervino la avenida Pedro A. Rivera eh, a través de una empresa contratista y el trabajo que hizo no fue de calidad y nosotros... Nos vimos en la obligación como sala capitular junto al alcalde de producir una comunicación instándole a que llame a la compañía que hizo los trabajos de reparación de la avenida luego de que metieran las tuberías para que volviera a reparar, para que volviera a arreglar lo que no quedó bien reparado. Y vimos cómo ellos no dieron respuesta. O sea que como un, como un mecanismo de presión de la sala capitular y de la alcaldía, eso se, se pudo subsanar. Eso por ese lado. Puedo decirte que en el tema de la calle hemos visto un amplio programa de reparación de calles que está llevando a cabo la alcaldía. Todo el mundo sabe que eso es administrativo, sin embargo nosotros como cuerpo legislativo de la, del ayuntamiento nosotros le, damos, le hemos dado todo el apoyo al ingeniero Kelvin Cruz para que lleve esas labores. Están reparando los badenes que son más críticos de la ciudad de La Vega. Eh, ya hemos visto algunos ejemplos y hemos visto cómo van quedando, que van quedando bastante bien en comparación con lo que había que eran badenes que producían, destruían ¿no? eh, lo, los vehículos, además de que hacían reducir tanto la velocidad que en el día pro, pro, provocaba tapones y en la noche se hacían puntos de peligro, ¿no? puntos muertos, precisamente con el tema de la seguridad ciudadana. Por lo que pudiéramos decir que esas soluciones, que son soluciones físicas, también están, nos están produciendo soluciones desde el punto de vista de la, ciudad, de la seguridad ciudadana. Hemos visto eh, un amplio plan de bacheo de calles. Tenemos la José Horacio Rodríguez, eh, creo que la, la José, José Horacio Rodríguez en la ciudad universitaria, toda esa calle. se están estudiando las demás para continuar con los bacheos porque hay calles en las que se pueden hacer los bacheos, pero hay otras que los técnicos del ayuntamiento la analizan y, y la, las condiciones son tan críticas que muchas veces no valen la pena. Entonces ya se tomará otra decisión con esas que tienen esas condiciones, siempre sabiendo que el asfaltado es una, es una partida muy cara. ¿Por muy qué el cara. ayuntamiento arquitecto no le ha pedido ayuda ¿Sí? al Ministerio de Obras Públicas? Que veo, el Ministerio <ríe> de Obras Públicas está ayudando a David Collado en la capital, está ayudando a Abel Martínez en Santiago, y entre otros, otras provincias. ¿Por qué nosotros no le estamos pidiendo ayuda una, al gobierno? Una de las grandes virtudes que tiene nuestro alcalde, el ingeniero Kelvin Cruz, es que es un hombre que sabe acercarse y sabe eh, eh, reunir los sectores para cuando hay un problema dar soluciones conjuntas. Si tú te fijas, la calle de la Vega luce en todas pintadas. Tú ves en muchos puntos los ojos de gato, tú ves en muchos puntos reductores y eso se ha hecho en conjunto de entre el ayuntamiento y el Ministerio de, de Obras Públicas, pública. por lo que sí podemos decir que sí nos están, no están, no están ayudando. Dando, son soluciones conjuntas. Eh, evidentemente, eh, el Ministerio de Obras Públicas tiene su planificación y tiene su propia agenda, entonces en su momento ya irán dándonos soluciones a esos puntos críticos que nosotros tenemos en la ciudad. Eh, la obra eh, del Parque rito específicamente los apartamentos que están ahí a la orilla del río Camus, han causado muchos revuelos, muchas opiniones a favores y en contras. ¿Cuál es la posición institucional del ayuntamiento en ese sentido? No, yo te puedo dar la posición mía, la del alcalde habría que ir y, y recogerla en la fuente. La mía particular es la siguiente. Desde el punto de vista técnico, y nosotros hemos conversado con algunas personas que tienen conocimiento de, del tema en específico, y cuando me refiero al tema, me refiero al punto, no, a los apartamentos en sí. Los apartamentos manejan una cota, es decir, un nivel, para hablar en buen dominicano, una altura que de inundarse esos apartamentos, toda la barriada que les circunda sufriría daños. Además de que hay un manejo hidráulico, o sea, las obras de manejo hidráulico que se están construyendo van a conducir las aguas que eran las que inundaban toda esa barriada, la van a conducir hasta un punto seguro del río camú que va, eso va a permitir que no se provoquen las inundaciones. Eso desde el punto de vista técnico, o sea, nosotros estamos ahí arriba en una cota que creo que está a un metro y algo más bajito que la carpeta del puente Camus, lo que te indica a ti por el histórico de inundaciones que se ha dado, del caudal de, de agua que ha bajado por el río Camus, que no debe llegar ahí. Cuando yo digo no debe llegar, nosotros no conocemos el futuro y puede darse un fenómeno que... Ahora, de darse ese fenómeno, toda la barriada, que está a una cota parecida, va a sufrir. Lo que sí yo desde mi punto de vista veo es que el ser humano siempre impacta negativa o positivamente los enclaves en donde lo sitúan. Nosotros entendemos, yo entiendo que en donde está el proyecto está tan cerca del río que necesariamente va a impactar al río de nuevo. Quienes se van a mudar ahí son las mismas personas que estaban alrededor del cauce del río, del rito, Por lo que tenemos que pensar que van a tener costumbres parecidas a las que tenían cuando vivían en su anterior morada. Y eh, no eran las mejores. Nosotros vemos cómo usaban eh, el río de Zafacón, de, de una serie de cosas. Bueno, tú dirás, en ese momento yo no tenía los servicios y ahora sí le vamos a dar los servicios. Pero... Eh, la educación es primordial para que el hombre pueda convivir con la naturaleza. Y el riesgo que yo veo en, en, esas, en ese sitio donde se construyeron es que los ciudadanos que van a vivir ahí impacten negativamente al río. O sea, son los mismos que y, vivían y, antes eh, alrededor del río. Deben ser los mismos porque eso es para los desalojados del proyecto. Eso es correcto. Arquitecto, eh, vimos eh, este lunes unas declaraciones de un vegano del licenciado Felucho Jiménez, miembro del Comité Político del PLD, y aparentemente el presidente Danilo Medina lo ha encomendado como su vocero para desmentir o informar al país de que no tiene ningún interés en reelegirse. ¿Qué usted opina, ya que los mismos PLDistas han recibido estas declaraciones con cierto escepticismo y como que no creen? Bueno, el escepticismo lo puso el presidente Danilo Medina con el mayor respeto que él se merece cuando en el primer periodo dijo voy por cuatro años y ni un día más. E inclusive llegó a ser un poquito más, más radical. Dijo que había que comerse no sé qué cosa como y que había que erutar no sé qué Había cosa. que comerse un tiburón podrido <risas> sí. y erutarlo y. sin erutar. Exactamente. Entonces, ahora vemos que lo dice Felucho. Es extraño que sea Felucho que nunca ha sido vocero del presidente Danilo Medina. Y sea Felucho quien sale dando declaraciones que dejan a uno un poquito dudoso porque si tú quieres conocer el, pasado, el futuro, tú miras el pasado y no tienes por qué cambiar el comportamiento. Ahora, pudiese ser, y es una especulación de nosotros, que la presión social que está ejerciendo la Marcha Verde y otros sectores y otras situaciones que todos conocemos eh, estén ejerciendo... ...algún nivel de influencia en el presidente... ...y él vea quizá imposibilitada la... ...digamos que las posibilidades para poder lograr una reelección... ...se vayan poniendo cada vez más pequeñas. Pensando. Hablando del colectivo Marcha Verde... <coughs> eh, ...y pensando, porque mucha gente ha especulado... ...de que esto podría ser una presión... ...también en las redes sociales se especula... ...de que la Procuraduría General de la República... ...se precipitó y encartó a un grupo de ciudadanos... ...de manera acelerada... Para poder frenar un poco la presión ¿qué usted opina de todo esto que está aconteciendo con el caso de Odebrecht? Mira, yo lo que lamento es que a diferencia de otros países que han tenido casos que, que están involucrados en el mismo caso de Odebrecht eh, a diferencia de esos países nosotros <coughs> no tenemos mayores informaciones las informaciones salen a cuentagotas o no salen, eh, nosotros sabemos que están involucrados 14 personas uno está preso otros tienen inmunidad parlamentaria otro está fuera del país pero en realidad no se conoce la investigación sabemos que lo que se está juzgando es producto de una delación, de unos documentos que llegaron de otros países que hay presión internacional todo eso son especulaciones y no tenemos desde los organismos oficiales información pertinente para uno poder decir eh, si ciertamente se está haciendo una investigación seria, podemos ver en las redes sociales que se especula que faltan una cantidad que el, Estado, el gobierno de Estados Unidos espera que sean investigados. Lo que sí podemos decir al final es que pareciera como si toda la investigación que se ha hecho para llegar hasta este punto fue esperar que llegaran los documentos, traducirlos, coger una lista de un delator y a partir de ahí entonces darle un calmante a la ciudadanía que parece ser más por presión social que por deseo de hacer justicia. Entendido. Eh, en su calidad, ya que se nos está acabando el tiempo, de vegano y de político, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que definitivamente podamos tener una UAS decente para nuestros jóvenes? Ya que yo, la ciudad de La Vega es la ciudad que produce más bachilleres en el país. Sí, así es. Y Así ha sido históricamente. Y no solo más bachilleres, sino de mayor calidad. Yo te puedo mencionar centros que tienen reconocimiento nacional, como es el Politécnico Mercedes Morel. Ese Politécnico produce de lo mejor que se produce en el, en el país, por citar un caso. Yo entiendo que, y voy a mencionar tú que eres santiaguero, a la hermana eh, provincia de Santiago, que yo entiendo que los veganos debemos hacer un ejercicio de unidad, que hace mucho tiempo nosotros no hacemos. Hacer un ejercicio de unidad en ese tema y en tanto otro, pero en este que nos ocupa... Si todas las clases sociales, sobre todo la clase media y clase baja, no se unifica, eso no se va a conseguir. La clase política, la clase empresarial, la clase deportiva, la juventud, los clubes sociales. Es de la única manera en que nosotros podemos conseguir que los muchachos tengan un, un local digno, que se lo merecen. La Vega es centro geográfico del país, o no decirte del Cibao porque nosotros nos circundan una cantidad de provincias y que se ha demostrado que con las demás universidades estando aquí han crecido. Nosotros tenemos muchachos que vienen de Bonao, que vienen de Cotuí, que vienen de Salcedo, que vienen de Moca. Es decir, que nosotros tenemos un punto geográfico envidiable eh, y tenemos la población, tenemos la calidad de los estudiantes. Entonces solamente falta que nosotros nos unifiquemos como políticos como, y dejemos las banderas, por ese interés de esos muchachos unificación de los sectores y nosotros lo habremos de lograr eh, arquitecto qué mensaje usted le tiene a los jóvenes eh, o qué mensaje de motivación para que empiecen a interesarse por los temas políticos de nuestro país bueno pues, y con esto cerramos el programa de la manera más sencilla si los jóvenes de calidad y los hombres y mujeres de calidad no se interesan en la política le están dejando la política que es dirigir el país dirigir la, la ciudad dirigir la provincia, se la estamos dejando a los que tienen menos calidad. Y ellos van a decidir por ustedes cuál es el futuro de ustedes y de sus hijos. Entonces el futuro de uno, el futuro de, de, de, tu, de tu familia, tú no debes dejarlo en manos de gente con menos capacidad y menos calidad de que tú. Participa, interésate, fórmate y decide. Muchas gracias, arquitecto. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos los que se mantuvieron con nosotros en sintonía. Nos regresamos el viernes, ya que mañana es día de fiesta. Hasta la próxima. Dios le bendiga.